Prendo un film y miro a las estrellas Trato de olvidar, pero no me olvido de ella No te vas de mi mente, ni con trescientas botellas Tú te fuiste, pero en mi corazón dejaste huella A veces pienso tanto en ti, que a veces me olvido de mí Y es que todas las noches ya me acuerdo de ti A veces sueño que no estamos y cuando me despierto Me doy cuenta tristemente de que eso ya no es así Y eso duele, te juro que eso duele Tú te fuiste, pero la sabana aquí a ti huele Te dije de devolver, pero ya tú a mí no me quieres No puedo olvidarte, no sé cómo tú si sí puedes Prefiero que me falte el aire, que me falte Tú me gustó, tu cuerpo Porque mi sueño sin querer vuelve a aparecer. Ser feliz sin ti, yo siento que no voy a poder. Prefiero que me falte el aire que me pende tú. Me gustó tu cuerpo, me enamoré de tu actitud. Y aunque busque a otra ninguno igual que tú. De mi mente no te borras, parece un tatu. Y aunque no seas maestra, tú me enseñaste a querer. Yo quiero olvidarte pero ya no sé qué hacer. Porque mi sueño sin querer vuelve a aparecer.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 Y eso duele, te juro que eso duele Tú te fuiste, pero la sábanas aquí a ti huele. Te dije de volver, pero ya tú a mí no me quieres No puedo olvidarte, no sé cómo tú si puedes Prefiero que me parte la aire, que me partes tú Me gustó tu cuerpo, me enamoré de tu actitud Y aunque busque a otra, ninguna es igual que tú De mi mente no te borras, parece un tatú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 Siento que no.